8 y 5 llevo 13 jóvenes convertidos a Cristo hoy en este torneo joven. me da gusto porque valió la pena hacer este torneo y estamos ganando almas para Cristo Amén. Amén. y ese es el propósito del ministerio Christian Soccer League ganar jóvenes para Cristo tanto en la internet tanto como aquí en el campo de fútbol y en todo lo que se está haciendo para este ministerio agradezco a todos los que están predicando en la internet y todos los que están llevando la palabra del Señor me tomó mano Gil Cantú tiene muchas vistas también, nuestro hermano Alex, no se diga, hermano Alex ya nos ha superado a todos, porque la alabanza de nuestro hermano, Dios bendiga a nuestro hermano Alex tú que está aquí, Dios te bendiga, siervo. Eh, está haciendo bendición para el ministerio, nos está impulsando bien fuerte a la liga. ¿sí? Y eso es de Dios, es ¿eh? porque el Señor está usando a este siervo y el hermano Alex pues, nos está apoyando. Amén. Y agradezco, a Alex, lo que estás haciendo, mi hijo. ¿sí? Igualmente también a ustedes, que Dios les bendiga, nuestro hermano López, nuestro hermano Gustavo López, que está allá, mira allá, el, el hermano López, Dios me lo bendiga a Tavo, y a Tavo también, tiene su parte allí en la internet, y también lo están viendo en Rusia, en España, y en todas partes, nuestro hermano Tavito también, ¿sabes? con ese mensaje que nos predicó, y fue un mensaje bueno, y y, además, y una más porque no nos ha dado otro nuestro hermano, ¿sabes? esperemos que nos dé otro mensaje. Ok, entonces en esta tarde vamos a oír la palabra del Señor en Juan 15, verso 1. Lo voy a leer y lo estaremos orando y usted toma su asiento. Dice la palabra del Señor, yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, le quitará, le tarará, le cortará o le echará quizá a donde. ¿Verdad? Y todo aquel que lleva fruto, dice la palabra del Señor aquí en este versículo, lo va a limpiar, lo va a preparar para que mano maya lleve más verdad mano maya, la palabra sea más verdad que dice sí? y gane más almas porque está ganando almas para el reino y dice el señor que eso va a hacer con aquel que lleva fruto amén pero el que no lleva fruto dice que machete y no hijo aquí está el arte como la higuera que no dio la higuera cuando Jesús llegó ¿qué dijo Jesús la maldijo y dijo ya no darás más fruto y qué pasó se murió se terminó así que usted no sea eso que tenga que Dios terminarlo y decirle aquí mira hasta aquí llegaste se acabó Dios es bueno, Dios es precioso, pero nos da muchas oportunidades a todo el mundo para que nos acerquemos, busquemos su rostro y veamos que Dios nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. Siempre Dios desea lo mejor para usted, créalo, no desea el mal para usted. Ni Dios no vino a condenar a nadie, Dios no vino, ni Jesús, ¿okay? Así que vamos a orar por este mensaje. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por lo que estás haciendo con estos jóvenes. Bendícelos Jesús ahora, toma control de sus vidas. Padre, toda esta palabra que han escuchado de tanto tiempo acá, todo lo que ha sucedido Señor, ha sido bueno, porque Tú eres precioso. Te adoramos y te asaltamos por siempre y siempre. Amén y Amén. Vamos a sentarnos, tomamos un tiempito rapidito, eh, vamos a meditar, vamos a meditar un segundito en lo que es la palabra del Señor y lo que Dios quiere hacer por nosotros. Eh, Usted mira, el Señor desea hacer algo por nosotros, el Señor quiere cambios para nosotros, el Señor quiere prosperidad para nosotros, el Señor quiere bienestar para nosotros, el Señor quiere ayudarnos en muchas áreas que nosotros como seres humanos estamos necesitando del brazo de Jehová, ¿verdad que sí? ¿Sí, ¿Sí, o no? sí. Hay momentos que tenemos negocios, como nuestro hermano Ale tiene negocios, tiene esto que atender, tiene que correr acá, correr allá, y a veces eh, se tarea uno mucho y se cansa, y llega un momento, quizá, y Señor, dame fuerza. ¿Verdad, Ale? Dame fuerza, porque lo malo no vale hacer cosas tremendas. Eh. Y hay muchos aquí también que trabajan y están trabajando fuerte, eh. es duro, ¿me entiendes? Y es momento que necesitamos que el Señor nos dé una pañadita o qué sé yo, nos ponga la mano así en el hombro y diga, ay, pues ahí te vas, mismo las fuerzas del búfalo, ¿verdad? Estamos deseando que Dios nos dé esas fuerzas del búfalo para poder seguir adelante, para poder prosperar en lo que estamos haciendo. Y que las cosas no se dañen, que las cosas sigan para bien. Hay momentos que corremos para acá y corremos para acá, como tu hermano sabe, que vende carros y trae carros y todas esas cosas, ¿la está visto? Y entonces, se atarea el hermano, se cansa y también hay cansancio. Y necesitamos a Jesús, ¿verdad hermano Maya? También está la Maya, es, corre y corre para acá y, y a veces le habla, hermano soy por acá, hermano soy por acá. Y yo le digo, qué bueno, yo le empecé que el hermano me habla, o yo me acuerdo, de él, hermano, bend Dios bendice a tu cielo bendícelo, mi Maya, y que se levante para su gloria y dale fuerza para que, que tenga más fuerza todavía. Amén. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque es lo que, es que el Señor, todo aquel que lleva fruto, todo aquel que, que ha hablado de mí y que se ha ganado armas y que almas han venido a los pies de Cristo y ha entregado su vida al Señor Jesús, Dios de los cielos, empieza a bendecir tu vida, empieza a derramar cosas y, y hay momentos que una persona te dice por ahí, mire, tenga esto, se lo, se lo doy. Y, usted, y y este porque me, pues, entonces usted no está entendiendo pero es que yo lo quiere bendecir mismo Dios lo está bendito en ese momento o el Señor dice que déjame ayudar a este hombre con esto porque Dios sabe la necesidad que todos tenemos de cada cosa sea de documento, sea una corte que estamos peleando un asunto y, y nosotros vamos con la fe del cielo y con la bendición del cielo que el Señor va a estar con nosotros ahí y, y una cosa tenga usted por seguro que usted tiene el mejor abogado que es Jesucristo ¿verdad que sí? El mejor abogado que está ahí defendiendo y la palabra que le va a salir de su boca para usted contestarle al juez, para usted contestarle a aquellas personas que, que quieren escuchar lo que usted trae, Dios eh, prepara a esa persona para que despeja la mente para que reciba, sí, amén. Si hay demonios en él o qué sé yo, o no es hijo del Señor, yo voy a libertar este cautivo, amén. Para que escuche a mi hijo lo que mi hijo quiere decir, amén. Lo voy a hacer libre de los demonios. Y, y esa persona... Dice que tremendo, eh. ha, habido, ha habido casos que la persona testifica, hey, ¿y yo por qué actúo en esta condición? ¿Qué pasó lo que pasó aquí? ¿Por qué porque este cambio? Se extraña, pero como él no reconoce a Dios y, y no ha reconocido al Señor todavía y todavía no es hijo de Dios, pues no declara al Señor que lo hizo, ¿verdad que sí? ¿Aló? ¿Soy más o estoy bien? No va a declarar a Dios porque él no ha confesado a Jesús, ni tiene a Cristo, amén. Es lo que dice una lección de este demonio que tiene pero cuando Dios viene a hablar cuando el Señor se va a encargar del asunto de su hijo ¿me entiende? y va a arreglar tu problema despeja la pista, despeja todo que todo sea justo lo que se va a hacer ¿Ven? y hay un momento que usted dice bueno, el juez, a, bueno, otro, otra persona había dicho que usted le iban a dar 20 años de cárcel y le dice juez, nada más te voy a dar un año de cárcel usted no se gozaría de 20 a 1 vea la diferencia, 19 years quitado de encima, 19 años se quitaron. ¿Aló? ¿Alguno tiene por aquí un testimonio de eso? Que te ha pasado algo así en la corte? eso es un milagro así? Si ¿Sí sucede? si ¿Sí hay? Porque hay un Dios que te ama, un Dios que está sobre ti. Pero hay momentos que nosotros somos cabezones, y no queremos entender al Señor, y no queremos caminar con Él. A veces el papi nos dice, mira mismo acércate a la iglesia, ahora mismo vete, vete a la iglesia, no te sé quieres es dormido, el, el día domingo entonces no obedecemos a papi, no hacemos caso, entonces viene la prueba, viene el cantazo limpio por ahí para abajo, vienen las plagas, viene de todo mijo, porque todo se puede afirmar ahí, porque todo está, a, a, como que dice, no hay puerta, está abierto, está open, yo understand que toda tu frecuencia, toda tu vida está abierta, ahora ese pajaraco no toca, ese pajaraco velares eh? ¿qué hace? entra y no toca, pero Dios Jesucristo hace. Hello, En Jesucristo, en Christ. coming out to your life. Jesús te está gritando, Jesús te está diciendo. Pero el diablo miserable no te va a decir nada. Yo voy a Tú estás haciendo pecado, estás haciendo basura. Él ya está metido. Aquí. Él está en toda esa basura. Y luego cuando te encuentras ya en la cárcel, cuando te encuentras siete pies bajo tierra, ya te enterraron, amén. Ya se terminó, el diablo ahí se va a en tu cara. ¿Qué hubo, mijo? Ay, papito, eres mío. Aló. Por eso aprovecha estas oportunidades. No luz the opportunity El Señor te está hablando, Dios quiere que te regrese, Dios quiere que te vuelva, Dios quiere que te ponga. La, ¿Me entiendes? Las pilas y ahora le va a quedar. Reconoce que yo soy el que soy. Yo soy el que soy, dice Jesús. ¿sí? Y si usted lo hace y obedece, le va a ir bien. Pero si usted no obedece, le va a ir bien mal. Porque le pasa un problema y le pasa otro y le pasa otro. Yo no sé de usted, pero hay momentos en que uno se descarga de las cosas de Dios. Yo lo hice una vez y yo no, me, yo no lo vuelvo a hacer. Una vez yo me descarría de las cosas del Señor, me, me la quita hacer de mecánico. Pues. Maestro <risa> sí. el Señor me enseñó a la mecánica yo sé, evangelio un motor se desbarataba una transmisión se desbarataba un diferencial lo que tú quieras mecánica yo lo sé y ¿sabe cuál, cuál es mi maestro? se llama Jesús yo no fui a un taller aquí ni fui a una escuela aquí a estudiar como yo usted no, no, no, nada. mi maestro es del cielo amen. porque yo le he creído siempre a papá y cuando yo le pido a papá las cosas me ha bendecido soy su sitio ¿cómo la... eh? ¿está conmigo? y Dios me enseñó entonces yo dejé y me metí a mecánico, hasta los domingos dando de mecánica, arreglando los pastores, los motores, de Juárez y toda esa gente. Y el Señor me dijo, ¡eh, cabezón, qué estás haciendo ahí! Te lo enseñé para ti, pero no para que hicieras un negocio. Yo me tuvo que hablar y fuerte. Me dio siete enfermedades, ¿cómo la ves? Me dio diabetes y si la quiere, me dio, eh, eh, hígado no tenía, por, por borracho que era antes, ya no tenía hígado. El médico me dijo, tu hígado no sirve. Ya no tienes nada, no. tú te vas a morir tal día, como la dice Dios te muerto. Pero ese día que yo estaba en la clínica, me acuerdo hasta el día de hoy que yo clamé al Señor cuando Él me dio toda esa enfermedad, yo le decía, diablo, tómala, son tuyas, demonio, llévatela, ven, ¡Hey, just... stop, take it, I don't want it. Así le decía, yo gritaba así cuando el médico me decía, tómalo del hígado, diablo, tío, tío, tío! Diablo. Tío! porque eso no es la enfermedad, no la tienes que declarar tuya no son tuyas, me entiendes, no son tuyas, las fuera, no, no las acepte, el médico dice no no las acepto, mi va de pastilla, no las quiero, me entiendes y mi hija ha trabajado en esa clínica y, y pues se quejó con mi hija me dijo, con eso termino, le dijo a mi hija, tu papá no quiere aceptar medicina, tu papá dice que no tiene nada, entonces que viene no sé tu papá a esa clínica, ¿Sí? y yo le dije yo vengo aquí porque mi hija me, me trajo, le dije, pero yo estoy sano para la gloria del Señor y ya me salió. entonces cuando el médico se fue, termino con esto, en cosa de segundo cayó una luz potente en ese cuarto, una luz fuerte del cielo, algo que yo no podía mirar ya, yo abría mis ojos y no veía nada, absolutamente nada, pero que una opción, ahí estaba en ese cuarto, estaba la opción, entonces yo le dije a papá, papá, perdóname por mi falta, perdóname porque yo me confundí lo que estaba haciendo, le pedí que me enseñara la mecánica, la aprendí, pero yo desobedecí. Yo hice ahora un negocio, y el negocio no es así. Esto no va a prosperar porque tú así no lo quieres. Así me declaré con Dios. Y cuando me declaré con Dios en esa condición y le pedí perdón, en cosa del segundo, mi cuerpo empezó a sentir un fuego tremendo, un fuego, bueno, estaba el aire acondicionado enfrente de mí, el aire estaba cayendo frío, yo lo sentía todo caliente, para mí no había refrigeración ninguna, ni aire ninguno. ¿Está conmigo? Entonces, si Dios hizo eso conmigo, mi hijo, lo puedo hacer con quien sea aquí en este lugar. Y eso fue en costa de segundo, que Dios lo hizo, y luego de oír la voz que me dijo, eres sano para mi gloria. Dios te sanó. Así. Y yo he salido de ahí, certificando de la grandeza de Dios, hablando del Señor, diciendo de Jesucristo, como dice aquí, este versículo, Juan 15, verso 1 que tenemos que ser nosotros atalaya de esta palabra, predicar esta palabra, le dije a los doctores, le dije a las, do a las doctoras que estaban ahí, yo me sanó, Jesucristo me sanó, yo no tengo nada, y me decían, y ellos testificaban esto, me veían la cara, y me decían, ay, señor Rivera, usted la tiene la cara jocita ahorita, la tenía bien pálida, y ahorita está bien coloradito, entonces, ¿qué pasó, mi hijo, le pregunto a usted, ¿sucedió el milagro o no?, aló, porque hasta el día de hoy, estoy igual, yo no tomo ninguna pastilla, yo tomé la pastilla de cielo por siempre. ¿Sí? Así que azúcar ¿dónde está. Y mi azúcar le me la han chequeado, todo está bien, normal. Lo que debe ser. ¿Me entiendes? Y ya quiero, en mi hígado, yo tengo hígado. ¿Se ¿Te da cuenta? Yo tomaba puro whisky. Antes que no conocía a Cristo, yo era vivo recto. Yo andaba en todas las cantinas de Ciudad Juárez, cantinas del paso. Y, y era un pleitista número uno. Yo me sonaba el más grande y el más chico, que fuera. Le daba batería. Esa era la vida mundana que yo llevaba a Fui luchador profesional 15 años en Ciudad Juárez. Juárez y El Paso y Estados Unidos, porque por todos lados me moví. Hasta mi isla Puerto Rico llegué con el ciclo negro, ciclo negro en Puerto Rico, en ves? Entonces, todo eso sube, pero todo eso para mí es basura. Eso yo no se lo recomiendo a ustedes la lucha, porque hasta aquí hay droga, hay marihuana, hay tanta basura que hay allí, que eso no es bueno para los pobres. ¿eh? Entonces, Dios me sacó de esa basura y hoy me hizo un hijo de él. Hoy soy siervo de él, soy pastor de este ministerio, pastor de Christian Catholic, y las iglesias que participan ayudo a que todo siga adelante con mi Jesús. Amén. Y que Dios me los bendiga, jovenazos. ¿Sí? Y nos vemos al siguiente.